Mi hermano, puesto ya del todo al servicio de la obra de don Manuel, era su más asiduo colaborador y compañero. Lo sanudaba además, el común secreto. Le acompañaba en sus visitas a los enfermos, a las escuelas, y ponía su dinero a disposición del santo varón. Y poco faltó para que no aprendiera a ayudarle a misa. E iba entrando cada vez más en el alma insondable de don Manuel. —¡Qué hombre! —me decía—. Mira ayer, paseando a orillas del lago, me dijo. He aquí mi tentación mayor. Y como yo le interrogase con la mirada, añadió. Mi pobre padre, que murió de cerca de noventa años, se pasó la vida, según me lo confesó él mismo, torturado por la tentación del suicidio. Que le venía no recordaba desde cuándo. De nación, decía, y defendiéndose de ella. Y esa defensa fue su vida. Para no sucumbir a tal tentación, extremaba los cuidados por conservar la vida. Me contó escenas terribles, me parecía como una locura, y yo la he heredado. ¿Y cómo me llama esa agua con su aparente quietud? La corriente va por dentro, que espeja el cielo. Mi vida, Lázaro, es una especie de suicidio continuo, un combate contra el suicidio, que es igual. Pero que vivan ellos, que vivan los nuestros. Y luego añadió. Aquí se remansa el río en lago, para luego, bajando a la meseta, precipitarse en cascadas, saltos y torrenteras, por las hoces y encañadas, junto a la ciudad, y así remansa la vida, aquí, en la aldea. Pero la tentación del suicidio es mayor aquí, junto al remanso que espeja la noche de estrellas, que no junto a las cascadas que dan miedo. Mira, Lázaro, he asistido a bien morir a pobres aldeanos, Ignorantes alfabetos que apenas se habían salido de la aldea, y he podido saber de sus labios, y cuando no adivinarlo, la verdadera causa de su enfermedad de muerte, y he podido mirar, allí, a la cabecera de su lecho de muerte, toda la negrura de la cima del tedio de vivir. ¡Mil veces peor que el hambre! Sigamos, pues, Lázaro, suicidándonos en nuestra obra y en nuestro pueblo, y que sueñe este vida como el lago sueña el cielo. Otra vez, me decía también mi hermano, cuando volvíamos acá, vimos a una zagala, una cabrera, que eniesta sobre un picacho de la falda de la montaña, a la vista del lago, estaba cantando con una voz más fresca que las aguas de este. Don Manuel me detuvo y señalándomela dijo, mira, parece como si se hubiese acabado el tiempo, como si esa zagala hubiese estado ahí siempre, y como está, y cantando como está. Y como si hubiera de seguir estando así siempre, como estuvo cuando empezó mi conciencia, como estará cuando se me acabe. Esa zagala forma parte con las rocas, las nubes, los árboles, las aguas, de la naturaleza y no de la historia. ¿Cómo siente, cómo anima don Manuel a la naturaleza? Nunca olvidaré el día de la nevada en que me dijo, Has visto, Lázaro, misterio mayor que el de la nieve cayendo en el lago, y muriendo en él, mientras cubre con su toca la montaña,